¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? es? Jake Vlades del lado. En que la calle nací y AOE ahí, he crecido Recorriendo el mundo por la calle que he he Frecuencia lo confabulando, quiere mal pa' mí, pa' mí, pa' mí. Me. Mi mente en frecuencia los gire confabulando, quieren mal pa' mí, pa' mí, pa' mí. La calle que yo tengo la cogí fue caminando, no dándolo al comando de todos los movimientos. Muchos que lo han hecho ahora tan que me arrepiento de contando otra reja -re pidiéndole ayuda al cabo. Me han señalado, pero todo ha sido en vano porque sano soy mi hermano. El bloque está claro, soy de CPM, un soldado. Ando esquivo a nadie, yo envidio conforme estoy con lo mío. Ando sin ni uno, como. Quiera estoy en vivo Brillo más que un divo Dado un celón Puro aquí no veo, son todos unos fariseos Porque no pueden ellos, pues te dañan al meneo Dice que bufeo, aquí voy a quien buen entregue el mafeo, Pero ellos no saben si me sella el meneo Ando en mi trineo, oseo sin fantameo, Aunque veo, no lo veo, invisible pa'l banqueo En la calle, nací la silla y he crecido Recorriendo el mundo por la calle que he escogido mi mente en frecuencia y lo con confabulando, quiere mal pa' mí, pa' mí, pa' mí. Mi mente en frecuencia los y confabulando, quiero mal para mí, pa' mí, pa' mí Calle skin espiritual, con diploma urbanal, tal que si tú eres de mayo tengo mi potencial, porque yo estoy que cal no me quiera subestimar, tengo dentro un animal, fatal la puedes matar, me creyeron un tal que salió de un palo mal, me hice el chivo loco para ver su forma de actual, me quisieron usar y no los dejé pasar, uh, se llenan de odio de mí, se pusieron a hablar. Di que bajo kilo de Colombia para local, si no he viajado ni iría que a la capital Me quisieron. Entregala a un supuesto oficial Con la envidia siempre un tal, Porque te quieren ver mal Te dicen mi panal pa' que te puedas confiar En tanto van planeando como verte mal pasar Sorpresa lirical, panal estela real Mi mente es un diccionario en el sistema urbanal En la calle nací y he crecido Recorriendo el mundo por la calle que he escogido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 Dime a ver, Carlos. Cero tema. Le llegó. Ya, ya, ya. Ok.